Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al nuevo video. Paul. Mario. El día de hoy venimos Mario en busca de hacer este un nuevo proyecto nuevo. Un proyecto nuevo. Ajá, un Sí, queremos enseñarles, no les vamos a enseñar hasta que ya, de no, he hecho. Exactamente, es una sorpresa, pero... pero queremos que la vean ustedes junto con nosotros el proceso de elaboración, ¿verdad? Sí, Mario? la verdad, sí, pues ahorita vamos a un taller de serigrafía. Ah. Si no entienden serigrafía, muchas personas es eh, un taller donde... Es, por ejemplo, Hacen, esto, ¿no? <risas> hacen este, pintura en las playeras, en muchas cosas, y queremos mostrarles qué se va a hacer. Pero los primeros proyectos que vamos a hacer nos vamos a regalar en El Salvador. Ah, exacto, va para El Salvador. De hecho, este es una primicia para El Salvador porque sí. queremos que sea como regalo y como para que nos den la bienvenida para hacer para iniciar este nuevo proyecto que tenemos en mente más a futuro para que ustedes también puedan Verlo así en sus manos. ¿sabes? Exacto. Bien, Paul, no les voy a contar más y Ajá. quiero enseñarles ya que esté hecho, sí, pero ya ahorita nomás les vamos a enseñar hacia dónde vamos y con quién vamos y pues. Vámonos, Mario. Oh, no. Tío, ya llegamos, pero tenemos un problema. problema? No cabemos. <risa> <risa> Estás batallando sí, para, para entrar. Ya. ya llevamos aquí como 15 bien, minutos bien, 15, <risa> y ya estamos aquí cerca. Estamos de hecho afuera, ver, pequeño... pero. No, pero no cabemos, Mario. Traemos tráiler. Ahí <risa> llegamos, Mario. ¿Ya ves todas las pinturas? Sí, de demasiado. Demasiado. Está chido. Ajá. sí Mario, y ahora sí ya volvimos después de una semana. <risa> bueno, aproximadamente una semana. ¿no? Sí, no, no, la ¿verdad? verdad sí. Les dijimos que era un proyecto Ajá, para llevarlos a regalar a El Salvador. Exacto. Porque es algo, estimación, un, es un regalo que nosotros queremos dejárselos allá para que también tengan nuestros recuerdos. ah exacto. Es algo personal, después de nosotros para ellos. Para que sí. nos sigan recordando más. ellos también. ¿no? Cosas de ellos, ¿no? Y los Y estimamos mucho. Y pues Mario, ¿se los mostramos ya o los hacemos esperar más? No, sí, se si que mostrárselo, No pudimos grabarles más a Exacto. detalle de cuando les hicieron el proceso de esto. Pero se los vamos a mostrar ah. ahorita, ya, ya hecho, ya, ya por res, amado. recién calentado del horno. Y pues Mario, ¿cuál primero? paquete para hacerse las más emocionales y pues enséñaselas como pueden dos? ver son cachuchas ¿no? sí son unas gorras es hora de que lo montillen son unas gorras que hicimos para las mujeres Exacto. del 4K y para los hombres del 4K porque sabemos que trabajan mucho y trabajan mucho bajo del sol Exacto. que es muy pesado hasta se deshidratan no a veces bien enséñaselas más de cerca a ver si se alcanza a apreciar ahí. Este es el de mujer y este es de hombre. porque pues es algo femenino iba e incluso quería escoger un color amarillo pero dije no pues estaría mejor un color rosita para sí, el también eres, porque ¿eh? creo que pues si sí, usan algunas muchachas del 4K usan muchas gorras para el sol sí porque sacan hijo trabajar bajo el sol los hombres Mario usan gorras sí la verdad sí pues yo también quise escoger el color negro es es algo más combinado para sí los hombres. en sí Mario escogió lo que son los colores de las gorras y ya yo fui el que hizo los logotipos Ajá, en bueno, próximamente tenemos trabajo. planeado también Mario hacer este tipo de gorras pero bordadas sí porque este solamente es una impresión Ajá. como pueden ver es, es como una estampa impresión. Y pues está bonito, está agradable, me gusta, porque están personalizadas a nuestro canal. ¿Y cómo, ¿Cómo, se me me ¿Cómo se me ve? ¿Cómo se me ve? La Bien Ay, Ay. niña. No, fíjense que aquí en México, es unisex, y Ajá. lo puedo usar. Ustedes, muchos hombres usan rosita. rosita. Rosa. Pero la verdad la negra me gustó mucho porque no tienen, si se fijan. La negra no tiene esto blanco, sino es totalmente negra. Ajá. Y esta sí tiene blanco. Incluso había más colores, había todos los colores que quisieran. Sí, nomás que elegimos estos dos tipos de tonos porque se nos hizo más fácil. La elección de colores a veces... Depende mucho de las personas y entonces nos hicieron los más fáciles de escoger. Sí, pues es un bonito detalle que nos vamos a llevar todos en 4K para que también nos recuerden con nuestro logotipo. Próximamente, Mario, yo pienso que cuando subamos unos 30 mil suscriptores vamos a hacer una rifa para, para ahí quien se quiera ganar gorras, unas gorras o sea próximamente la... que tengamos otro proyecto como playeras o no así pero tienen que, que ayudarnos a llegar sí. a los 30 mil pues, para que de... compartan mucho los videos vamos a hacer y, una, bien, una eh. rifa de ya sea de gorras y de playeras en nuestro canal Ajá, con la ayuda de ustedes siento que llegamos rápido, rápido. Sí, con la ayuda de todos <ríe> ustedes que compartan y dejen sus likes para que nos recomienden Sí, vamos a llegar rápido, esperemos pues, en Dios nos apoyan, Mario. Fíjense que yo me veo ahorita con gorro rosa, pero yo casi no soy de gorras, ¿eh? <risa> yo tampoco soy de gorras. Fíjate que Mario nos acostumbraron a casi no usar gorras ni lentes. A no, momento. casi no. Y me voy a <risa> ahorita con una gorra y, y lo peor en el caso, rosa. Ahí, Tomen las fotos. Una captura y no la ponen en Instagram. Exacto. Así. Les ha gustado este detalle. Igual, como dice Paul, llegamos a los 30 mil. Vamos a hacer una rifa de varias gorras y pues va a llegar a sus manos. Digo que les digo que el diseño de las mujeres en Mario y Paul a fondo tienen un color moradito Ajá. y en el de hombres es un color rojo. Sí, mira, se los voy a mostrar más a detalle. Aquí está el fondo rojo, es como del logo de YouTube y aquí es el logo de YouTube. En sí es el mismo logotipo, nomás que con diferentes tonos de color. Sí, fondo. es lo mismo, nomás el fondo cambia. Okay, bueno. Lo que hicimos pero respetando la esencia de lo que es el logotipo de YouTube para que lo ubicaran más rápido. Sí, incluso también lo íbamos a hacer... No sea sé, redondito uh -huh. Igual como está en YouTube Pero dijimos, no, hay que hacerlo con una tipo mancha Y hay que hacerlo un poco diferente Para que lo diferencien el... Para que sea único Pues espero les haya gustado Este recuerdo va directo a El Salvador Porque este video Incluso ya muchos de El Salvador ya van a tener En sus manos ahí. Sí, sí, no ya les dimos el adelanto Y si ayer no les va a llegar a sus manos Pues si ven el video, miren Esta es más para ustedes exacto Con todo cariño y con todo amor De parte de mayo y de parte mía Vamos a finalizar este video Pues bueno Pablo yo me decido con mi gorra rosa Y yo con mi gorra negra Y pues espero les haya gustado Vayan a darle like Suscríbanse Activen la campanita Y también recuerden seguirnos en Instagram que ahí estará apareciendo nuestras redes de Instagram Y también Mario Vayan a seguirnos en Facebook, también en Facebook estamos subiendo videos atrasados Pero estamos subiendo videos para que ustedes lo puedan ver sin, sin consumirlo en internet Sí, para que cuando ustedes salgan de, de viaje o vayan en el carro estén viendo nuestros videos no les consuma tantos datos y también lo pueden compartir ahí mismo directo Así que, <ríe> pues, Espero les haya gustado mi playera de Chivas Próximamente vamos a hacer una playera de Chivas de pero aquí de <ríe> <ríe> Tenemos muchos proyectos Mario, Mario. Sí, en la verdad que sí, queremos hacer muchas cosas más Y... <ríe> <ríe> pues bueno Mario, ahora sí Nos vemos hasta el siguiente video Espero y... les haya gustado y... Hasta Andy la fine. próxima Thank <smart noise>